Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España hoy vamos a hacer crema de marisco para estas navidades para que podáis hacer lo que queráis así que los ingredientes son 6 langostinos 2 puerros 50 mililitros de salsa de tomate 10 gramos de arroz coñac 200 mililitros de caldo de pescado pimentón agridulce 150 gramos de cebolla 150 gramos de zanahoria sal y aceite de oliva lo primero que tenemos que hacer es poner a calentar aceite y ahora tenemos que echar el puerro la cebolla y la zanahoria. Y la pochamos. Ya está pochado. Y ahora echamos los langostinos. Lo movemos un poquito. Y ahora echamos el coñá para que sepa y coja el gusto lo dejamos que se evapore ya se ha evaporado ahora echamos los granitos de arroz lo removemos bien echamos la salsa de tomate y esto igual, se remueve bien se echa el pimentón se mueve bien rápido bien mezclado y a continuación echamos el caldo de pescado Y tenemos que dejar que hierva. Ya está hirviendo, ahora lo apagamos del fuego y lo tenemos que batir. Ya hemos acabado de batirlo, y ahora lo tenemos que pasar por un colador. Y ahora vamos a colarlo. Ya lo hemos pasado todo y mirar cómo tiene que quedar. Ahora le echamos un poquito de sal. Lo movemos. Y ahora a emplatar. Mirad amigos qué crema hemos hecho. Tiene que ser como una crema inglesa. Así que ya sabéis estas navidades a hacerlo bueno amigos espero que os haya gustado la crema de marisco que hemos hecho hoy es una auténtica delicia así que ya sabéis lo que tenéis que hacer hacerlo estas navidades Darme me gusta suscribiros y hasta la semana que viene adiós